Soy Pablo Enrique Mesías. Tengo 21 años. Nací el 4 de octubre del, del 1994. Lo que yo quiero es hacer, este, este salir de este, este, este del, de la pobreza y e entrar en, en lo que sería el estudio. Porque me gusta este, ser alguien, porque, porque si sigo así no voy a encontrar nada. Es mejor estudiar antes que evitar, antes que... Este, lamentar la pobreza, porque cada vez que yo veía que chicos que tenían teléfono, yo quería este, este veía, superaba, veía lo que los chicos hacían, lo que estaba mal. Y entonces yo me puse a pensar, ¿por qué ellos tienen teléfono y ellos tienen todo, pero no quieren hacer el estudio? Si algunos abandonan, otros se quitan la vida. Entonces me, me puse a pensar, si yo estudiaba, podría alcanzar la meta toda. La materia que elegí me gustó bastante porque se trata de investigar, de saber, de conocer, de, de, de, de aprender más sobre la tierra, todas esas cosas. Aunque es muy pesado, pero me, me gustó. ¿Qué carrera elegiste? La geología. Bien. ¿Cómo se te ocurrió que querías estudiar geología? Porque estaba viendo yo, este, tenía una maestra yo que me decía, este... este que hay que estudiar, hay que, este, y esa profesora era una profesora de ciencias de la Tierra, que tiene, que forma parte de la geología. Bien. Por eso este, ahí empecé a investigar y ahí me encantó la materia, lo que brinda información. Para empezar, este, en primer año estaba yo en, en, allá en el Colegio Nacional, iba primer año, todo tranquilo, aunque te, me costaba levantarme a la mañana, todas esas cosas, pero yo igual lo hacía, sin ayuda de mi, de mi madre y de mi padre, lo hacía, me gustaba mucho, me sacaba. El primer día que ingresé, ingresé un poco tarde, pero, pero igual le puse muchas ganas, me saqué un 5 en una materia, me acuerdo que no estudiaba, me portaba mal, después me puse a este, pensar así, que te, si yo tuve una buena nota, tengo que volver a subir esas notas y no tengo que ser como esos otros chicos. Y me gustó bastante. ¿Y cómo terminaste la secundaria? Terminé muy tranquilo. El primero me fue este, un poco este, difícil. La segunda me, me gustó bastante. La tercera aprendí a leer, a expresar palabras principales a todas esas cosas. Porque cada vez que... Yo me superaba, entonces yo no me daba cuenta que tenía notas altas que... Después que me acordé de lo que... Este... Lo, lo de la nota que saqué en, en la primaria de séptimo grado. Entonces me puse a pensar en el presente y me dije... Y me acordé de lo que me dijo la preceptora del colegio, que tengo buenas notas y... Que no tengo que desperdiciar el que siga así, entonces me ayudó bastante. Entonces seguía, seguía estudiando, no solo de memoria, sino de este, expresar palabras principales. Me gustó bastante. Aprendí mucho. ¿Y cómo terminaste? En, cuando llegué a cuarto año, me gustó el día ese porque, este, porque pasé los días con mis amigos, jugué al fútbol, aprendí bastante, aunque otras veces que me discriminaban un poco, no sé por qué porque yo un día me agarré a pelear con otros chicos del curso porque me estaba diciendo que soy un drogado y entonces yo fui y le dije y le empujé y se enojó y quería golpearme pero no pudo porque ya finalizaba la clase y yo ya me perdí, tenía que presentarme en el acto, entonces no, para evitar problemas yo fui y estuve ahí presente con esos chicos hasta cuarto año eh, me seguían molestando, al llegar a quinto año se me pesaban más las materias, aunque yo ya superé todas las notas, tenía más notas que todos. Yo, Por lo que pasé en los años, yo me imagino que en el futuro ya no será lo mismo, será con trabajo, con estudio, con casa, ya voy a poder visitar a mi familia, ayudar, aunque tuve también problemas con mi familia, pero voy a, siempre voy a acordarme de ello. Las carreras, bueno, estaba yo, este, tenía unas platitas así, entonces tenía un teléfono así, cargué este, cargué este, le cargué virtual al teléfono, y con esa platita cargué este, para investigar Google, para ver las carreras, para saber las fotos, muchas cosas había, y empezó a gustarme muchas cosas de eso, aunque también me gustaba la medicina y la biología, en esas cosas. Después me centró mucho la geología, me gustó mucho investigar, saber todas esas cosas, porque era divertido para mí. Por eso me gustó la geología y seguía investigando en, en el Ciber, investigaba así, que duraban cuatro años, tenían becas, todo eso. Y estaba leyendo yo, solo que no tenía chance, pues no sabía cómo llegar allí. Primero espero este, soportar todo lo tengo que trabajar, bancármelo, los trabajos, hacer lo que es, a bancármelo, lo, lo, lo que venga, estudiar y cuando llegue allí a la punta al estudio, cuando me reciba, sé que voy a estar tranquilo, sé que ya voy a dejar de sufrir. Quiero ser este, un profesional, un investigador, uno que ayude también, tanto a la familia como a otras cosas. Quiero desquitarme de eso, ser alguien, ser fuerte. Aunque a otros también lo dicen eso y no lo hacen, pero yo sí estoy dispuesto. ¿Por qué? Porque me gusta y sé que lo voy a lograr, porque algunos me dicen que, que me han dado una inteligencia que no debo despetizarlo y, y cada vez que escucho eso, me acuerdo más de eso y me animo más, sigo estudiando. Ahí está que yo termino la secundaria y quiero seguir estudiando y necesito ayuda.